para un alma acongojada. Cuando manejo por la ruta que conduce al aeropuerto, ahí por Río Seco lo suelo divisar, siempre solitario con sus mismos viejos trapos y ese bolso color sangre que acompaña aquel andar. Cuenta el lugareño que su pena tiene nombre, herida que recuerda la pasión de una mujer, las palabras, las caricias, la expresión de una sonrisa, Contraparte de las lágrimas que inundan a su ser. Todavía por las noches sin quererlo lo recuerdas, El momento en que la viste entre luces de neón, Exótica belleza cargada de impureza, La trampa que enlodó a tu noble corazón. Los invito a seguir eh, recorriendo mi trabajo Las rayas del tigre en los links que adjunto a continuación.